Buenas tardes a todos y todas, soy Enrique Galván, director de Plena Inclusión España y os doy la bienvenida. Os invito a la red, ¿no? el, el comité, y es un comité especial porque se, eh, damos la despedida, ¿no? se renueva y, y entonces Nines López y Paulino Azúa eh, dejan el comité y se incorporan dos nuevas personas que conocéis muchos de vosotros, Mónica Platas y Carmen Márquez y por tanto, bueno, pues es un inicio del, del año y hemos ido haciendo, bueno, pues balance de, de determinadas cosas y también eh, planificación de, de los objetivos del, del año 23, ¿no? Un año especialmente importante para nosotros porque lanzamos un nuevo periodo estratégico con la ponencia Ganamos en Comunidad y por tanto eh, comenzamos un, un nuevo reto, ¿no? Momento el proyecto común que, que llamamos plena inclusión. Y en ese sentido, nos parecía muy importante aprovechar esta reunión del Comité de Ética, eh, de alguna manera, pues eh, pedirles que nos dieran una visión de las bases éticas de esta ponencia, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos, esos pilares que, de alguna manera, construyen un proyecto que se tiene que desplegar eh, en, en mucho tiempo, ¿no? porque básicamente los las, eh, periodos estratégicos en FEAPS, en plena inclusión, pues están en torno a 8 o 10 años. Por tanto, Es una mirada a corto, a medio y a largo plazo, pero que tenemos que tener eh, la seguridad de que tiene una solidez en cuanto a propuesta y valor de transformación de la vida de las personas, y también de transformación de la sociedad. Y eso es especialmente importante en un momento histórico, en una sociedad pues basada en la rapidez, la disrupción, la fascinación, la emocionalidad y tal vez eh, para el proyecto común, para plena inclusión, saber que estamos construyendo sobre bases sólidas, pues es es algo que, que da garantía de futuro, ¿no? Y bueno, pues os comento que estamos en el, en el encuentro del, del Comité de Ética y estamos también pues, con eh, una persona pues, que es un referente en plena inclusión en, en lo que es la visión ética de nuestro proyecto común que nos ha acompañado durante tanto tiempo, que es Xavier Echevarría. Sabéis que él es doctor en filosofía que es catedrático emérico de la Universidad de Deusto, que es uno de los asesores permanentes de plena inclusión en lo que significa el proyecto ético y, y esa reflexión permanente de la ética aplicada en, en las personas, en la ciudadanía, en los proyectos sociales. Y hemos le hemos pedido, hemos abusado ¿no? de él para que eh, pudiera darnos las pistas, la visión, eh, la conceptualización o reflexión que, que haya podido hacer una vez que ha tenido eh, la experiencia vital de, del proceso de participación, también de estar en el Congreso de Valencia y poder eh, analizar la ponencia estratégica. Así que disfrutar porque va a ser una gozada, eh, agradecer a Xavier su generosidad y también al Comité de Ética eh, con el que me encuentro Darles las gracias por su esfuerzo, por su compromiso y por siempre estar presentes y receptivos a nuestras necesidades. Así que, Xavier, eh, tuya es la palabra. Muchas gracias. Agradeciendo la invitación a que de esta pequeña charla, agradeciendo. por Bueno, lo dejamos y. Empieza, empieza. Em empieza. De... <risa> Verdad. <risa> Como veis vosotros aquí, presentes los que me están viendo y escuchando por otros lados, esto es en directo. No hay truco. Entonces decía que, bueno, agradecimiento por esta invitación que se me ha hecho, por la confianza que significa. Para mí realmente mi trayectoria, he estado en bastantes sitios con los compromisos personales y mi trayectoria en lo que es mi compromiso con FEAPS primero y después plena incursión, pues es uno de los más gratos. ...y los que más sigo manteniendo cuando ya voy desapareciendo de otro tipo de ámbitos en los que he estado muy metido. Entrando ya al tema de la exposición, aquí lo que voy a hacer yo es intentar por un lado destacar, por otro lado estructurar... ...y por otro lado hacer breves desarrollos de las bases éticas de la ponencia, ganamos en comunidad. Es decir, ahí está la ponencia y ¿qué hago con todo esto? Y espero que eso sirva por un lado pues para hacer más fácil el alcance que la ética tiene en la ponencia, que puede pensarse que tiene menos de lo que lo tiene, y también su aplicabilidad ¿eh? de la ponencia al día a día de las personas, las familias y las organizaciones de plena inclusión. Entonces yo voy a destacar aquí ocho puntos. Voy a ir un poquito más rápido quizá de lo que me gustaría, pues porque el tiempo es breve, pero estoy en disposición de desarrollar hacer más accesible, poner ejemplos, dialogar, todo lo que aquí diga, allá donde se me pida. ¿eh? Soy un jubilado, ya ampliamente jubilado, y entonces, pues afortunadamente, tengo disponibilidad de tiempo. ¿eh? Entonces, primero, en la primera parte, en el primer punto que voy a tratar aquí, voy a decir eso, porque lo he titulado bases éticas. ¿eh? Y entonces... Para empezar, me remito un poquito a la ponencia. Más allá de menciones puntuales que la ponencia hace a la palabra ética, la ética aparece expresamente en el tercer reto de la ponencia y lo plantea así. Nuestra dignidad necesita de la comunidad. Punto. Ética de la interdependencia. Pues bien, aquí han aparecido dos cosas que voy a desarrollar significativamente, que es dignidad e interdependencia. Pero antes, la idea es decir... Que debajo de todo esto y más allá de todo esto, digamos, eh, hay una ética de fondo. ¿Y cuáles son esas bases éticas? Primero, al decir bases, quiero decir que es aquello que fundamenta y sostiene lo que sea. Aquí no solamente la ética, sino la ponencia. Al decir bases éticas en concreto, quiero decir que es lo que justifica lo que se dice, lo que aporta aliento a lo que se dice y lo que es el horizonte último para la realización de todos sus objetivos, no solo para la realización, también para la evaluación de todo lo que se vaya haciendo. Por eso creo que es importante lo que aquí vamos a plantearnos. En este sentido, aunque aparece en momentos puntuales, la ética tiene una presencia transversal en la ponencia. ¿eh? Impregna las claves, los vectores, los retos, los legados, me he ido aprendiendo este vocabulario, ¿eh? ¿Eh? Que se proponen en ella. ¿Eh? Y entonces, no debe impedir que haya momentos focales, y eso es muy importante subrayarlos. Este es un momento focal, porque los momentos focales nos dicen realmente el alcance y la densidad de lo que estamos teniendo. Pero debe haber también momentos transversales. E ir un poco de lo transversal a lo focal. Cuando hacemos lo transversal, pensar que hay debajo lo focal. Cuando hacemos lo focal, saber que está la perspectiva de lo transversal. Eso es importante. bien y este era como el primer punto de arranque para decir: estamos ahí. El segundo eh, apartado que quiero te plantear aquí, bueno, ya en la frase aquella, ya os he dicho, nuestra dignidad necesita de la comunidad ética de la interdependencia. Aparecen dos palabras, dos conceptos clave para la ética: el concepto de dignidad y el concepto de interdependencia. El concepto de dignidad es absolutamente fundamental en toda circunstancia, pero cuando tratamos la, la temática, digamos, de la acogida, potenciación, eh, colaboración con las personas es absolutamente relevante. Entonces, esta referencia clave para la ética quiero definirla muy sintéticamente porque siempre viene bien. ¿En qué consiste eso de la dignidad? Pues primero, en algo que hay que reconocer primero, respetar después en todas las personas y siempre en la circunstancia en que estén. Y esa es la fuerza. En todas las personas y siempre. Entonces, reconocer la dignidad. Y aquí voy a decir un poquito en qué consiste la dignidad. En ser sujeto de dignidad es valer en sí y por sí mismo. Por ser persona. Esto es no ser considerado, no ser considerada mero valor medio para algo que se instrumentaliza. O puro no valor que se margina. O disvalor que se destruye. Pero las personas con discapacidad saben por experiencia mucho de esto. Si tuviéramos tiempo, podríamos ir desgajando ejemplos de lo que significa esto. La dignidad, en primer lugar, entonces, es reconocer esa dignidad a las personas y significa no tratar como medio. En segundo lugar, no solo reconocer, respetar. Y respetar en una, en una doble perspectiva, y eso está muy bien porque en muchos espacios solamente se respeta en la perspectiva en negativo, y aquí hay que respetar también en la perspectiva en positivo. Entonces decía, respetar en una doble perspectiva. En primer lugar, en un no hacer. Hay un no hacer que respetar. Esto es no tratar a las personas como puro medio o no valor o disvalor. Y en segundo lugar, en positivo, en hacer, un hacer, en apoyar a las personas en función de sus necesidades, para que actualicen sus potencialidades y realicen así sus proyectos vitales. Eso es lo, lo decisivo. En tercer lugar, no olvidemos, para que la dignidad sea absolutamente asumida asumir eso, hacerlo para todas y cada una de las personas y en cualquier circunstancia vital. Ese es el gran reto. Solo entonces respetamos la dignidad. Insisto por eso un poquito más en esto último. Cuando se reconoce de verdad la dignidad de todas las personas, cuando se les reconoce a las que se tiene mayor tendencia social a desvalorar, considerando a las personas implicadas en plena inclusión, cuando se les reconoce a las personas con especiales necesidades de apoyo y a las que sufren mayor discriminación estructural, mujeres y niñas. Y eso la ponencia lo subraya y es importantísimo para este tema que estamos planteando. La ponencia en sus retos primero y octavo en especial reclama oportunamente que se tenga una atención específica y efectiva a ellas. Es en esa atención en donde se juega decisivamente la autenticidad de los compromisos y realizaciones de plena inclusión. La sociedad presiona sutilmente para que sean consideradas en la práctica, y subrayo en la práctica, personas de menor valor. Pues bien, solo en el momento en que se la respeta en negativo, es decir, no se las daña, y en positivo, se las apoya a ellas, se puede hablar que se tiene un respeto universal a todas. es Esa la prueba de que tenemos un respeto universal a todas. Para el ojo ético, en las personas con especiales necesidades de apoyo, la dignidad no solo no está ausente, sino que brilla con especial intensidad, precisamente porque es dignidad socialmente amenazada y con mucha frecuencia niada. Y para ese ojo ético, solo cuando se respeta la dignidad de estas personas, se respeta también a las demás en cuanto dignas. Es decir, moralmente, no por sus rasgos específicos. Si yo respeto al 95% de la población y a ese 5% no, a ese 95% no le respeto por ser digna. Porque si la respeto por ser digna, tengo que respetar al 5%. Eso es muy importante. A ese 95% la respeto por otras cosas. En el reto octavo, todos somos todas, tal como se ponía ahí, se reclama para estas personas los respetos y apoyos que les permitan alcanzar una vida digna. Y aquí se dice alcanzar una vida digna. Se retoma así un uso habitual de la palabra dignidad. Personalmente me gusta más decir otra cosa porque si es alcanzar, pues yo preferiría decir, para alcanzar una vida acorde con su dignidad, para que quede subrayado que la dignidad es absolutamente plena desde el momento y siempre esta dignidad como tal está siempre y plena en la persona, tanto más interpeladora para los demás, cuanto más irrespetada. Hemos tenido aquí entonces el segundo punto, que es el tema de la dignidad. Volvemos al reto 3 de la ponencia, y ahí se decía que nuestra dignidad necesita de la comunidad. No para constituirnos en sujetos de dignidad, no necesitamos la comunidad para que nos constituyan sujetos de dignidad, hay que aclarar, sino para que sea respetada y acogida como corresponde, sea respetada y acogida como corresponde cuando está amparada en una comunidad que es como corresponde. Por eso también podría expresarse la afirmación en sentido inverso. Una comunidad es comunidad ética cuando respeta y acoge la dignidad de quienes la componen. Eso también es importante ir en las dos. En direcciones. Esto sintoniza muy bien con lo que se dice a continuación, que en plena inclusión se apuesta por una ética de la interdependencia. Yo estoy insistiendo mucho que no me gusta la ética de la independencia y evidentemente no me gusta la ética de la dependencia. Me gusta la ética de la interdependencia y por eso quiero comentar un poquito. La conexión es especialmente acertada. La comunidad es el ámbito humano en el que la interdependencia se da. Y la ética reclama que sea una interdependencia moral. Interdependencia será siempre. Se trata de que sea interdependencia moral. Me es imposible presentar en esta breve intervención lo que sustenta e implica la ética de la interdependencia, por lo que me tengo que contentar con enunciarla, además parcial y abstractamente, porque si ponemos ejemplos todo quedaría mucho mejor, pero no podemos. Primera característica de esta ética de la interdependencia. La ética de la interdependencia tiene como base lo que es la condición humana, lo que es la condición de todos nosotros y nosotras. Por lo que somos intrínsecamente, dependemos unos de otros, todos, todas las personas. Y solo nos realizamos en la interdependencia. Nadie se realiza solo. Segunda característica, la interdependencia es la vía hacia la plenitud de las personas, pero también es ocasión de dominación. Hay interdependencias perversas. Hay un filósofo famoso, Hegel, y tiene el amo y el esclavo, y concretamente el amo depende del esclavo. Es amo porque tiene al esclavo y depende del esclavo, y el esclavo depende del amo. Pero qué dependencias, eh? Ahí hay una interdependencia, pero es una interdependencia perversa moralmente. La ética reclama suprimir por eso no la dependencia, que la tendremos siempre, sino la dominación. Ahí está el problema. Identificamos con mucha frecuencia dependencia con dominación y ahí está el problema. Y que es dominación, dicho éticamente, el irrespeto a la dignidad. No solo la dominación dura y manifiesta, también la dominación sutil. Y la dominación sutil es, por ejemplo, el paternalismo. ¿eh? Tercer rasgo. El ideal humano no es por eso el de la independencia autosuficiente, que el pensamiento liberal ha subrayado y subraya constantemente. ¿eh? No es ideal, para empezar, no es ideal posible porque nadie puede realizarlo. ¿eh? Es algo irreal e irrealizable, sino el de la interdependencia justa. Entonces, interdependencia sí, interdependencia justa, que no viene por sí sola. Al aplicar las pautas de, de tercer, a ver, siguiente característica, Al aplicar las pautas de justicia en la interdependencia, hay que hacerse cargo de las circunstancias de cada persona en cada momento de su vida. La interdependencia es algo que rehacemos constantemente en nuestras vidas y cada una con su singularidad. Iba diciendo entonces que no se trata de plantearse una interdependencia sin más, sino que hay que añadir interdependencia justa. Y concretamente, al aplicar las pautas de la justicia en la interdependencia, decía, hay que hacerse cargo de las circunstancias de cada persona en cada momento de su vida. ¿Eh? Vivimos nuestra interdependencia singularizadamente y con variaciones. Cada persona es única y cada persona varía. Las dos cosas son ciertas. Eh, otro rasgo de las eh, interdependencia siempre debe tratarse de interdependencia en la que todas las personas reciben ante sus necesidades y todas las personas aportan desde sus capacidades y ese es un tema realmente muy importante allá donde en la interdependencia hay personas que solamente reciben algo está fallando ¿eh? es algo que únicamente se realiza y se vivencia si estamos positivamente abiertos a considerar los bienes inmateriales no solo los tangibles y cuantificables, por tanto, únicamente si ponemos en cuestión las jerarquías sociales de valores que van en contra de ellos. Y es aquí donde está el mayor problema práctico. Yo tengo un sobrino con discapacidades y es increíble el gozo de vivir que refleja. Y entonces a mí me ha comunicado el gozo de vivir sin querer comunicarlo pero le ves y te lo comunica, y es un bien inmaterial, y solo si apreciamos los bienes inmateriales estamos en disposición de que la interdependencia compleja funcione realmente, si no al final solamente querremos interdependencias mensurables eh, con algo que tiene un precio, en definitiva. Y último rasgo, percibida efectivamente, la interdependencia justa no es una humillación por lo que tiene de dependencia, Estamos asumiendo que depender es, humilla, es humillarse, ¿no? No es humillación por lo que tiene de dependencia, es solidaridad realizada. Si queremos fraternos, solidaridad. Es, en definitiva, algo que como humanos debemos apreciar enormemente. Que la ponencia opte por la ética de la interdependencia implica que hay que situar en este marco, en el marco de esta ética, diversas propuestas que va haciendo que aquí interpretaré como rasgos de esta ética de la interdependencia. Y concretamente voy a destacar tres grandes rasgos de esta ética de la interdependencia. Una, que la voy a llamar así, apoyándome en la ponencia, todo esto me lo voy apoyando en la ponencia, es independencia en la interdependencia, no destierro la palabra independencia, la resitúo. Independencia en la interdependencia, cuidado en la confianza y justicia. Serían las tres grandes características. Entonces, como cuarto punto, paso a ver independencia en la interdependencia. <ríe> Respecto a esta primera, en la ponencia es expresada como control, usan la palabra en la ponencia, control de la vida por parte de la propia persona de, y cito, las decisiones sobre cómo quiere que sea su vida y sobre los apoyos del poder para construir su futuro. Esto está en la clave uno de la ponencia. En el Vector 1 lo considera una aspiración fundamental y lo formula así, que las personas puedan ejercer su derecho a elegir una vida lo más independiente posible con los apoyos precisos. Y en el Reto 1 se insiste en el poder de las personas, no solo como capacidad de tomar decisiones para sus proyectos de vida en lo más personal, sino abierta a la participación social y política en su condición de ciudadana así como al coliderazgo en las organizaciones, que es uno de los grandes retos de la ponencia. Aquí está la independencia jugando. Se subraya así muy bien el momento de la autonomía, de la independencia de la persona, pero es importante saber, para darle coherencia a todo y por honestidad y por ética, que se trata de independencia en la interdependencia, que nos recuerda que siempre hay en la primera, en la independencia, un momento de dependencia con el que articularla. Somos independientes porque habiendo sido dependientes hemos recibido. Es algo que no solo se sugiere en la ponencia, en la referencia que se hace a los apoyos, se afirma expresamente en la primera clave del vivir con, en la que se sitúa el control en, y cito, una relación de interdependencia y respeto mutuo, cita textual. Se entiende e interpreta bien esto cuando se considera que se está reflejando aquí una propuesta ética, que como tal es aplicable a todas las personas. Solamente podemos utilizar independencias y podemos aplicarla a todas. Y de nuevo, que en la ponencia se aplica en concreto a las personas con discapacidad. Pero después voy a insistir otra cosita más. Quizás sería bueno por eso afinar la comprensión de la frase que aparece en la ponencia, derecho a elegir una vida lo más independiente posible con los apoyos precisos, de modo que no implique inconsciente por efectivamente, pero efectivamente un par de cosas que trato de aclarar. Primero, que no implique que lo que mantenemos de dependencia es algo negativo, inevitable, que hay que soportar. Es dependencia, tengo que evitarlo. ¿no? Es dependencia, a lo mejor tengo que mantenerlo de una cierta manera. No es así. Es la vida humana de los seres limitados y solidarios, con sus riesgos y complejidades y con sus riquezas, lo que significa que tengamos dependencias. E evitar también que considerar que recibir apoyos es algo que solo afecta a las consideradas socialmente como personas con discapacidad. Pero todas precisamos siempre apoyos, ajustados por supuesto a nuestras circunstancias vitales, apoyos que son cambiantes. yo aquí que estoy exponiendo algo, se supone, con máxima autonomía, tengo un, debajo un montón de apoyos recibidos en los cuales yo no podría exponer lo que estoy exponiendo. Asentado esto, la clave cuarta del vivir con da pistas sugerentes para la realización de la ética de la interdependencia de las personas en plena inclusión. Y cita, es una cita un poquito larga, pero creo que vale la pena. Maximizar oportunidades de contribución de todas las personas desde su forma de ser. Reconociendo sus necesidades de apoyo, pero también sus talentos. No anclarlas en la necesidad y la recepción de apoyos, pues contribuyen desde sus talentos y fortaleza, dice ahí, y yo ya diría de nuevo, y desde su manera de ser a, al bien de todos, en definitiva. Es así como recibimos y damos desde la necesidad y la capacidad. He aquí la interdependencia moral realizada. Pues bien, se universaliza la propuesta de independencia en la interdependencia, voy a insistir de nuevo, cuando, como se dice en la ponencia, es también válido para las personas con grandes necesidades de apoyos. Viene en el reto 1 Que estas personas se vivencien ellas y se experimenten realmente como personas en interdependencias morales con las demás, aunque no sepan decir la palabreja, pero que lo vivan, ¿eh? es la confirmación de que en la compleja relación del dar y recibir que supone la interdependencia y que implican, no solo se ha excluido la dominación, se ha renunciado también a las lógicas perversas cuando lo invaden todo de la equivalencia mensurable de los intercambios. La independencia en la interdependencia solo funciona cuando no todo es intercambio mensurable con precio equitativo, aunque no se ha puesto en dinero. Y a eso empuja la valoración social que tenemos hoy en día. Entonces, los avances en esta dirección serán siempre fantásticos, pero los avances que hagamos cuando está en juego la experiencia de las personas con grandes necesidades de apoyo será todavía más manifiesto que estamos yendo en la buena dirección. Si estamos haciendo cosas que se bloquean sistemáticamente con las personas con grandes necesidades de apoyo, algo está fallando. Bien, una segunda propuesta en esta ética de la interdependencia presente en la ponencia que conviene situar expresamente es la de cuidados en la confianza. Y pone las dos palabras, cuidado y confianza, y yo la voy a unir mucho porque es el cuidado y la confianza tiene que ir totalmente unidos. Los cuidados se mencionan en el reto 5, dice abiertos a cuidar, junto a abiertos a cooperar. Pero también están presentes en la clave 2, habla de promover espacios de cuidado que une a buenos apoyos y que imbrica aspecto clave con la generación de confianza, es aquí donde lo ponen. Aparecen por último en la propuesta que sintetiza los legados. Se dice ahí ser precursores de nuevas comunidades inclusivas que ofrezcan apoyos y cuidados a las personas con discapacidades de desarrollo y sus familias. Como se ve, los cuidados son unidos en, tres casos, en los tres casos a apoyos o a cooperación, pero también están unidos a confianza. Insisto un poco ahora en los cuidados. Los cuidados en ellos mismos, esto es, más allá de su enmarca en un contrato laboral, por ejemplo, el cuidado que un profesional tiene de la persona a la que asiste, Para, aunque no estoy poniendo ejemplos, pero para lo que voy a decir sobre el cuidado quiero poner un pequeño ejemplo porque si no sería complicado. Imaginémonos que en un paseo por la montaña oímos pedir auxilio a una persona que se ha caído por un barranco y no puede moverse. Esa persona nos pide un cuidado. Pues, ¿qué es lo que hay? Para empezar, en ese cuidado hay una asimetría. Otra palabra que horroriza en ciertos contextos y que es importante. Hay una asimetría. Yo puedo ayudarla y ella no puede ayudarme. Ella puede ser ayudada. Hay una asimetría. Alguien es cuidado o cuidada porque tiene una necesidad, tiene una dependencia precisa recibir, ¿eh? que es satisfecha gracias a la persona que le cuida que tiene una actividad y por consiguiente que tiene un poder. Tengo el poder de coger el móvil y llamar, ¿eh? o de bajar, si puedo bajar y subirla, en fin. Esto parece oponerse a lo que se dice en la clave 3, que reclama promover vidas plenas en relaciones de simetría. La idea es que la complejidad es mucho mayor, o sea, tiene que haber relaciones de simetría y relaciones de asimetrías, pero también éticamente ajustadas, y que la simetría no vaya siempre en una única dirección. Entonces, eso es, ese es un juego complejo que es importante. ¿eh? Eh, horroriza este tema de la asimetría, horroriza además al ideal de, inter, de independencia dura, que eso quiere tener relaciones simétricas contractuales, porque es la que está más claras. Tú eres mi asistente personal al que yo contrato por un dinero y punto. Entonces se impone por eso clarificar un poquito ese tema del cuidado. La relación, las relaciones de cuidado pueden en efecto ser relaciones de dominación si quien cuida utiliza su poder para someter descarado sutilmente y a veces inconscientemente a la persona cuidada. O también si está en un contrato laboral, quien es cuidado si, si explota a la persona que le cuida, que también cabe. Pero puede ser una preciosa expresión de la ética de la interdependencia. En principio, con tres condiciones. Primera condición, es que el cuidado responda a la demanda libre de la persona en la medida en que es capaz de pedirlo. Quien cuida arranca siendo así el receptor de una demanda, por consiguiente, de algún modo el protagonista. Y quien es cuidado, eh, eh, perdón, perdón, me he aquí. quien cuida arranca siendo el receptor de la demanda y por consiguiente no es el protagonista, el recib, ¿eh? y después quien es cuidado es el actor inicialmente. La segunda, en la propia acción de cuidado, la persona cuidadora, al ejecutarla, perciba vitalmente todo lo que recibe de positivo en las actitudes de quien es cuidada. En las actitudes de quienes son cuidados, podemos percibir mucho. La tercera condición... Desbordando puntuales actos de cuidado, que el conjunto de situaciones y vitales de las personas le abra no solo a posibilidades de ser cuidada, sino también de cuidar. Todos necesitamos ser cuidados, pero es importante que tengamos todos y todas la experiencia de cuidar. Eh, sin que sea sometida de nuevo a cálculos de equivalencia necesariamente. No quiere decir que en el cuidado no haya cálculos de equivalencia. Lo que estoy diciendo es que no lo invadan todo, que no se ponga como condición. Y por último, no habrá que ignorar que la expresión primaria de la ética del cuidado, cuidar a otra persona, que yo creo que es esa la expresión primaria, debe estar en disposición de abrirse a aprender a ser cuidados, que nos cuesta muchas veces, precisamente por nuestro afán de independencia, ser cuidados, abrirse a aprender a ser cuidados, a abrirse a aprender a cuidarse y abrirse a aprender a cuidar a quien cuida, porque eh, puede desgastar evidentemente. Cuando se dan estas condiciones, las relaciones éticas de interdependencia se realizan plenamente en el cuidado. Pensemos en lo relevante que esto es a lo largo de las vidas de todos nosotros y nosotras. Pensemos para empezar en la infancia. Pensemos en lo relevante que es en la cotidianidad de las atenciones en las personas y en las organizaciones de plena inclusión. Cuidamos y somos cuidados mucho más de lo que pensamos. Y es importante que lo visualicemos. Antes he dicho de las dos primeras condiciones que, que la persona, vamos a centrarnos en la primera, que la persona que va a ser cuidada pida cuidado. Antes he dicho que en principio se necesitaba esa condición, pues porque a veces la persona que va a ser cuidada, en ciertas expresiones de eh, trastornos mentales, por ejemplo, pues no puede pedir el cuidado que necesita. ¿eh? Pero entonces parecería replantearse las condiciones que he dicho. Pero incluso entonces, y especialmente entonces, quien cuida puede percibir una llamada que le viene de la condición misma de dignidad de la persona fragilizada. Fragilizada hasta esa limitación. Y a la que cuida como respuesta a ella. O sea, la dignidad muda de la persona me interpela. Aunque psicológicamente puedo costarle un plus si requiere atención sostenida. Porque atender a esa persona puede costarle más. Pero que no olvide que le llega eso. Pues bien, incluso en esa situación además le vendrán con frecuencia reacciones, detalles de la persona cuidada que percibe como don. E incluso el crecimiento moral que... Es... Bueno, yo personalmente tengo alguna experiencia muy pequeña, pero de relación con una, una prima con Alzheimer. Ya parece que no sabe nada. Te siguen viniendo cosas. Son detalles insignificantes, pero... Pero además incluso el crecimiento moral que experimente en ese proceso de cuidado, sobre todo como maduración de las virtudes que la persona que cuida tendrá, con todo lo que tiene de fruto personal de ella, podrá también asociarlo solidariamente a la persona cuidada. Crecí cuidando, con esta, cuidando a esta persona y con ella. Creo que es importante. Presentadas así las relaciones de cuidado en ellas mismas, puede percibirse la intensidad conexión intensa que tienen con la confianza señalada expresamente en la ponencia. Sentimiento clave que en este marco no es un sentimiento como tal, es un sentimiento moral. Y un sentimiento moral que cuando se hace sostenido es una virtud, la virtud de la confianza. Quien solicita cuidado se lo solicita a quien confía que se los dará bien. Quien ofrece los cuidados confía en que serán bien acogidos colaborativamente por quien los recibe. Sin una relación de confianza, la relación de cuidado fracasa. Una relación de confianza que pide finura psicomoral en ambas partes, en quien cuida y en quien es cuidado. Se confía además no solo en las capacidades técnico-profesionales de quien cuida, se confía en sus actitudes vitales, en la persona. Y esto, evidentemente, es fundamental cuando. Mi relación con esa persona no es una intervención puntual. Me va a operar de una apendicitis el, el médico y vale, yo confío en sus propiedades técnicas, cualidades técnicas y, y paso un poco de lo demás. Pero si yo tengo una relación sostenida con alguien que me cuida, la confianza es decisiva, decisiva. Acá los dos de la ponencia, con un enfoque global, da varias pistas respecto a los lugares de la confianza que desbordan el del cuidado en la relación interpersonal y que también es importante. La confianza va más allá de lo interpersonal. Habla de una confianza que, cito ahora, ayuda a creer en las posibilidades de las personas, y aquí es confianza respecto a sí mismo, autoconfianza y sus familias, en nuestra capacidad para construir un futuro mejor para todos y todas, en nuestras organizaciones e instituciones que actúan día a día para ser merecedoras de ella, una, confianza, una organización que no inspira confianza, Todas son muy necesarias, muestran a la vez la relevancia de este sentimiento clave que reitero en los marcos aquí considerados, el sentimiento moral central en la ética de la interdependencia. La tercera propuesta que planteaba, eh, bueno, dentro de lo que estamos planteando ética de la interdependencia, pues la tercera propuesta que cita antes es la de la justicia. Entonces, la desarrollo un poquito y quizá como me estoy alargando un poquito más de la cuenta. Eh, a lo mejor me salto un poco aquí, que es más... Bueno, vamos a ver. Entonces, eh, ¿qué sentido tiene la justicia? Lo que hemos dicho hasta ahora eh, domina más las relaciones interpersonales. Pero claro, la ética reclama que sea una ética realizada universalmente. ¿Y, ¿Y cómo se realiza universalmente la ética? Cuando aparece la categoría de la justicia. Ese es el rasgo de la justicia. ¿eh? Entonces... La justicia es garantía de realización universal de las otras dos. La de la, interdependencia, la independencia en la interdependencia y la de las relaciones de cuidado en la confianza. Es una universalidad que se impone como exigencia de una dignidad también universal. Si todas las personas tienen dignidad, a todas las personas debe llegar la independencia en la interdependencia y el cuidado en la confianza. ¿Y cómo llega eso? Cuando generamos dinámicas de justicia. Entonces, al aparecer la justicia, se añaden dos categorías a lo antedicho. La propiamente ética, que es, aquí aparece un, dere un derecho reclamable ¿eh? y un deber correspondiente. Y entonces, a partir de ahí, no, es que está abandonado, pero es que tiene derecho. ¿eh? Y junto a esta propia mente ética, otra organizativa, la estructural. Cuando nosotros queremos llegar a todos, tienen que aparecer las estructuras. ¿Eh? Las instituciones son fundamentales para la realización de la justicia ¿eh? y la estructura, evidentemente, plena inclusión es una estructura. Yeah. Entonces, la vía necesaria de la realización del derecho de ver, también ética, la estructura, es estru estructura ética en cuanto que no tiene que concretarse en instituciones que contradigan lo ético. Por ejemplo, internamente en el poder tiene que ser un poder que no sea dominante en ningún lado. Bueno, no voy a entrar aquí en la ética de las organizaciones, pero se ve concretamente cómo va esto. ¿eh? Entonces, eh, nos ha aparecido la justicia. Otro elemento que creo que es muy importante y que viene a hacer aparecer otro sentimiento. La reclamación de justicia que brota con más intensidad y concreción es la que surge de la indignación moral ante la injusticia. La indignación puede ser y debe ser un sentimiento moral y es sentimiento moral como indignación ante la injusticia. Y lo que mueve de verdad la ética de la justicia ajustadamente es una indignación moral ajustada. A su vez, la indignación más coherente es la que, a la vez que reclama justicia, trabaja activamente por realizarla. Evidentemente, yo no me quejo de los demás si yo no realizo. ¿Cómo se realiza? Pues en primer lugar, en las relaciones interpersonales y estructuras propias. Yo estoy en unas relaciones interpersonales, estoy en la estructura realiza y la justicia. Y Plena Inclusión, que va a pedir justicia, tiene que realizarlo dentro de ella misma, en sus estructuras. ¿Bien? En segundo lugar, en coherencia con la orientación de la justicia a la universalidad, abriéndose a colaborar en su realización en la, en la sociedad políticamente organizada, en lo que le es posible y en los espacios por vías más armonizables, en este caso con lo que Plena Inclusión es. Entonces, aquí tenemos, por un lado, que es importante mm, alentar el motor de la justicia, que es eh, la indignación ante la injusticia. Y tenemos todavía de qué indignar, indignarnos ante la injusticia. lo sabemos de sobra. En segundo lugar, aplicar la justicia a nuestro interior y, en segundo lugar, desbordarla. para Entonces, de estas tres cosas, aquí no voy a detallar esto porque, eh, bueno, como tendréis disponible este texto, entonces, después pues ahí... O sea, en primer lugar digo, ¿dónde se puede detectar la ponencia indignación ante la injusticia? ¿Eh? De nuevo la indignación ante la injusticia se realiza, eh, digamos, a, ante el maltrato que reciben el conjunto de personas con discapacidad, pero donde más se nota siempre de nuevo también en las personas con más necesidades de apoyo, en, las, en, las, en la condición de género, etcétera. Después, la intención de coherencia interna, o sea, la voluntad de ser coherentes con la justicia que se va a reclamar al exterior, eh, se plantea ahí, bueno, pues es que al hay que el, el, voy citando aquí los textos y podréis ir viéndolos donde aparece y así, pues como he ido alargando un poquito, pues voy saltándome esto. La apuesta por un trabajo por la justicia que desborde los límites de plena inclusión y se abra al ámbito de la ciudadanía y voy poniendo ahí los lugares donde aparece en la ponencia que se tiene que hacer eso y que además ha sido un aspecto delicado y que es muy interesante, que hay que gestionar adecuadamente, pero está ahí. Bueno, después hay en la ponencia dos temas eh, de muy diverso signo que afectan a las tres categorías dichas antes y que también aquí tenéis pues algunas cositas que os voy a pedir que las leáis en el texto. Una es la de los apoyos. Los apoyos va trabándolo todo. ¿eh? Todo lo que hemos dicho de independencia la interdependencia, pues no sé, tenemos ahí apoyos. Y la otra es la, la tecnología que va planteándose. Bueno, hay primero la innovación en el sentido más amplio y después hace referencia a la tecnología. Hay una diferencia significativa en unos y otros, eh, y digo solamente esto, los apoyos en parte son medios, pero nunca pueden ser meros medios. El apoyo en el sentido más firme de la persona. Estoy apoyando a la persona. Entonces ahí está metida la persona en el apoyo. La tecnología como tal es más medio, pero es un medio que debe servir a la persona. Bueno, ahí tendréis una serie de consideraciones sobre eso. Como conclusión en la ponencia he puesto, pues concretamente, la síntesis que aparece en los legados, que es una síntesis osada de narices. Es decir, que si se que si se quiere que eso realmente funcione, ¿eh? pero está puesta en, en la ponencia y aquí está puesta, puesta como conclusión, en algún modo se puede sintetizar todo lo ético ¿eh? en esa conclusión. Bueno, y entonces, eh, al final tengo, eh, es muy habitual hacer proyecciones, yo no he hecho ninguna, solamente he tenido la palabra, pero hago una pequeña proyección que es un esquema que he hecho para ir viendo. Entonces ahí veis viendo. Eh, concretamente han aparecido la persona, que es lo central. Está la persona vive en relaciones. Y esas relaciones se dan en instituciones. Entonces tenemos, tenemos ahí concretamente los tres grandes rasgos. Después la persona, dos flechas que le salen, la persona tiene una interdependencia constitutiva. Por constitución es interdependiente, pero tiene una dignidad desde la perspectiva ya moral, que también constitutiva de ella, ¿eh? inherente a ella. Y entonces, concretamente, la interdependencia constitutiva debe eh, entramarse con la dignidad. Y es entonces cuando va a funcionar bien. Y en ese entramado entre interdependencia constitutiva y dignidad, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa primero, y ahí está la flecha hacia abajo, en las relaciones. Entonces, cuando tenemos interdependencia constitutiva y dignidad unidas, las relaciones eh, constituye, se constituyen como interdependencia moral. Tenemos ahí la interdependencia moral. Entonces, la interdependencia moral tiene los tres grandes rasgos que hemos visto antes. Pues primero, lo que pasa es que los he puesto así de una manera porque creo que también tiene su sentido intuitivo. Primero En lugar, tenemos la interdependencia en la independencia. Aquí está el polo de la capacidad de la persona. Todas las personas tenemos capacidad. Entonces, ahí está. ¿Eh? Y en segundo lugar está el polo del cuidado en la confianza. Y en el cuidado en la confianza está el polo de la vulnerabilidad. Pero aquí, de nuevo, para que no haya mal uso de estas categorías, para que sea un uso ético, tienen que unirse estas categorías mutuamente. Y al unirse mutuamente, se, un se unen a través de los apoyos. Los apoyos son los que ayudan en las dos direcciones con todas las personas implicadas. Y después, eh, de todas maneras, también tenemos la justicia y la justicia dónde viene, en las instituciones. Y entonces lo he puesto un poquito aquí abajo, pero es para cerrar una especie de rombo que, que sería un poquito como, como en todo esto. ¿eh? La justicia tiene que apoyar tanto el polo de la vulnerabilidad como el polo de la capacidad. Y para que la justicia se realice tiene que recibir apoyos. Pero esos apoyos tienen que ser universales y los que garantizan la universalidad son las instituciones. Una institución que no lo garantiza la universalidad sea perversa éticamente por ella misma. Y entonces, bueno, pues ahí estaría. Perdonad que me haya atropellado un poquito mis ganas de decir todo lo que podía decir. Entonces, podéis leer, repito reposadamente la ponencia. Podéis volver a ver el vídeo, que me imagino que estará algún tiempo por ahí danzando. ¿eh? Y después, y yo estoy en disponibilidad de desarrollar, dialogar, etcétera, cualquiera de las cosas que han, apare que han aparecido aquí. Así que muchas gracias. Por... Eh, bueno, eh, no hemos recibido eh, ninguna pregunta. Para saber, sabemos que es un tema complejo que hay que reposar. Y bueno, agradecer a Xavier por... Eh, desmenuzar estas bases éticas de, de la ponencia estratégica de plena Inclusión, ganamos en comunidad y a los más de 100 eh, personas, eh, personas que hemos tenido durante la sesión de trabajo y también eh, deciros que la ponencia que ha comentado Xavier y un poco más extensa va a estar colgada en la web a lo largo de la semana que viene, también la conferencia, y que si alguna persona tiene alguna pregunta posterior, pues puede hacernos llegar, que con mucho gusto se ha ofrecido para, para responder en, un, en el tiempo prudente. Simplemente era dar las gracias y, y nada más. Pues eh, hasta la próxima. Eh, ya os invitaremos próximamente a otro encuentro de ética.